Y hablamos de lo que sucedió ayer en San Luis, lamentablemente en el partido de Independiente de Rivadavia con Vélez por Copa Argentina, porque esto sucedió mientras se jugaba el partido. se había empezado a jugar y había un grupo de hinchas de Independiente que tuvo un enfrentamiento con la policía en su afán de querer entrar sin entrada, justamente sin tickets al estadio donde se estaba disputando el partido. Es lo que rezan algunas de las versiones, porque otras hablan de... ...un enfrentamiento entre distintas facciones... ...de Independiente Rivadavia... ...y allí la intervención de la policía de San Luis. Otra vez tenemos que hablar de esto en el fútbol, ¿no? Exactamente. Tristísimo. Los hechos de, de violencia... ...los hinchas que habían sido encapsulados... ...y trasladados hasta el estadio... ...y luego cuando fueron a ingresar... Eh, ...se produjeron estos incidentes... ...y el partido ya había, ingres, ya había empezado. Ocho policías fueron los que resultaron heridos... Hubo detenidos que ya fueron liberados y se da la situación del hincha muerto. De este hincha, Pablo Morco, un hincha reconocido. Es más, uno se si iba al club, lo, lo veía habitualmente a Pablo porque estaba allí encargado del portón. Se habla que era parte de una de las facciones de, de la barra de Independiente Rivadavia. Pero acá están las, las distintas versiones. Perdóname, ¿hay una investigación tanto en San Luis como otra acá en Mendoza por esto? Por ahora en San Luis. En San Luis. Porque lo que se habla es que eh, Pablo iba a ingresar al, al estadio y en uno de los anillos de seguridad se le hace la requisa y allí le encuentran un arma de fuego. Cuando le encuentran el arma de fuego y proceden al, a, a hacer todo lo que tiene que ver con la detención es donde el hombre se descompensa. Y allí... Eh, le da este infarto agudo que informan desde San Luis y pierde la vida. Viene la ambulancia, siguen haciéndole las tareas de reanimación, pero no pueden lograr justamente eh, reanimarlo a Pablo y termina falleciendo. Es lo que dicen desde la policía de, de San Luis en cuanto a, a la versión. O sea, que no sería parte de los incidentes lo que pasó con el hincha. Porque a él lo, lo detienen por lo del arma y ahí es cuando... Van a proceder y se termina descompensando este Pablo, Pablo Morco Que después termina perdiendo la vida Había viajado con su hijo a ver el, el partido Su hijo adolescente Después hay que ver qué versiones dan Algunos de los, de los testigos Que por ahora no, no se conocen Pero recién la policía de San Luis Dio una conferencia de prensa eh, Acerca de lo sucedido anoche Y esto explicaban los comisarios Que estuvieron a cargo del operativo En San Luis, esto es de hace instante Nada más la muerte se produce por un impacto del miocardio, ¿sí? este, justamente entre la documentación que portaba la persona fallecida, ¿sí? Justamente estaba eh, documentación que hace referencia a un accidente que habría tenido, en este caso, el, el oxiso, ¿sí? La víctima. Eh, había tenido un accidente tiempo atrás, había sido arrollado por un vehículo, por lo que se refiere a una picar, ¿sí? Este, según trascendidos, también habría tenido otra situación más donde había, habría recibido un disparo de arma de fuego a la altura, este, a la zona pectoral, eh, tal es así inclusive que se mantuvo este, comunicación y entrevista, conforme lo que en todo el procedimiento de la provincia de San Luis, eh, con eh, un dirigente del, del Club Independiente de Rivadavia donde justamente eh, nos exponía eh, que esta persona no estaba bien de salud lo que es coincidente justamente con esa documentación encontrada en, en la mochila de, de la persona fallecida que casualmente esta persona no llega justamente a ingresar al estadio el, el desarrollo del, del encuentro deportivo este, estuvo a la altura de la circunstancia no hubo ningún tipo de incidente en, en, en lo que se refiere al dentro de la cancha, ¿no? eh, Y justamente sí, como me decía, en este, la requisa, esta persona portaba un arma de fuego. ¿Cuál? ¿Con qué arma de fuego? Un arma de fuego, tipo revólver.